Resulta que dentro de nuestra naturaleza humana siempre hemos tenido la necesidad de agrupar o clasificar cosas. Es como una manía que debemos satisfacer para mantener todas las cosas ordenadas. Incluso desde muy pequeños intuitivamente notamos una diferencia entre figuras geométricas, por ejemplo. Si le damos a un niño algunas figuras distintas de manera instintiva, las organizará según su color o según su forma, como lo vea más lógico. De niños no lo sabemos, pero estamos clasificando los elementos según algún juicio y en pocas palabras, este es el concepto. Los sistemas de clasificación es la forma en la cual organizamos elementos basándonos en criterios comunes que tengan esos elementos. El detalle importante es que no hay una forma buena o mala de hacerlo siempre que sea algo lógico. Así como el niño de ahora clasificó las figuras según su forma, otro lo pudo haber clasificado según su tamaño. Incluso pudo haber llegado un tercer niño y organizarlo primero por colores para luego hacer una subclasificación por formas. Lo importante siempre es mantener el criterio bien definido. Y el criterio con el cual se define el sistema de clasificación va a depender del objetivo que tengamos o la necesidad que estemos enfrentando. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Pues porque los sistemas de clasificación se usan en todo, desde clasificar la basura por colores según si se puede reciclar o no, hasta clasificar los seres vivos según su hábitat, tipo de alimentación, especie, etc. O una combinación de todo haciendo subclasificaciones. Lo interesante de todo esto es que para la industria de la construcción también podemos usar sistemas de clasificación. Las personas que hayan hecho análisis de precios unitarios han tenido un acercamiento con los sistemas de clasificación. Por ejemplo, es muy normal hacer los APU de la estructura separada por capítulos como subestructura y superestructura, en cuyo caso el criterio sería la posición de los elementos relativo al suelo. Ya en su estructura están elementos de la cimentación como zapatas, pedestales, losas de cimentación, vigas, etcétera, y en la superestructura tendríamos columnas, vigas, losas de entrepiso, viguetas, etcétera. O incluso mira que podemos separar la estructura por otro criterio que sería el tipo de elemento. Entonces tendríamos categorías como vigas, columnas, losas, etcétera, sin importar si están por encima o por debajo del nivel del suelo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia de eso respecto a los sistemas de clasificación en BIM? Pues que con la ayuda de herramientas de modelado BIM integrar los sistemas de clasificación directamente en el modelo y asignarle a cada elemento su lugar en el sistema de clasificación para diferenciarlo del resto eso nos permite agruparlo según el criterio escogido y ayuda a gestionar tanto nuestro modelo bim como la información contenida en él e incluso permite preparar el modelo para otras etapas del proyecto como la programación de obra el presupuesto la construcción o incluso la operación desde hace un buen tiempo se ha tratado de crear sistemas de clasificación globales para la industria de la construcción con el fin de llegar a una consistencia en la información y que diferentes equipos de trabajo hablen el mismo idioma porque es mucho más fácil que dos equipos de trabajo diferentes usen el mismo lenguaje en este caso un sistema de clasificación común a que cada uno de ellos hablen en términos internos que solo ellos entienden de esas bases han salido sistemas como el master format uniformat uniclass uniclass etcétera pero entonces si se trata de unificar información por qué existen varios sistemas y en qué se diferencian nuevamente se diferencian en la necesidad que están solventando y el criterio escogido para crearlos el master format por ejemplo es un sistema de clasificación muy enfocado en actividades, productos, requerimientos constructivos y materiales, por lo que esos serían sus criterios. Y la necesidad que resuelve es poder clasificar de manera muy detallada cada aspecto del proyecto y no solo los elementos, por lo que también puede ser usado como base para el control de obra e incluirlo en contratos. Aquí estás viendo una lista actualizada del sistema de clasificación que te lo dejo en la descripción. Ahora, podríamos pensar que ese es el sistema de clasificación perfecto porque es muy detallado, pero al ser tan exageradamente detallado también tiene sus complicaciones, sobre todo en etapas iniciales del proyecto donde podríamos querer hacer una estimación inicial de costos Entonces este sistema complica muchísimo las cosas Y podría ser poco eficiente Para este caso podríamos usar el Uniformat Por ejemplo, que es un sistema mucho más compacto Mucho más sencillo Que tiene como criterio de clasificación principal El tipo de elemento constructivo Por lo que podríamos agrupar muy fácil y rápido los elementos Y asignarles un costo preliminar Cuando en el proyecto no está muy detallado Y de hecho ese es su uso principal Que no lo digo yo, sino que lo dicen los propios autores del sistema El Omniclass por su parte Tiene como criterio el uso mecánico o electrónico los elementos por lo que los elementos arquitectónicos o estructurales no están muy detallados en este sistema de clasificación la necesidad de este sistema surge de crear bases de datos unificadas para los equipos electrónicos principalmente y nuevamente no lo digo yo sino los autores y hablando de autores notaste quiénes desarrollaron estos sistemas así es estos tres sistemas de acá fueron desarrollados en eeuu por el construction specifications institute o csi y el UNIclass fue desarrollado en el reino unido por el construction project information committee mira que un mismo autor en este caso el el CSI proporciona tres sistemas de clasificación diferentes, nuevamente porque cada uno está pensado para necesidades diferentes. Y si ya lo estás pensando, sí, se pueden tener varios sistemas de clasificación en un mismo modelo para cubrir diferentes necesidades y por ende diferentes etapas del proyecto. Eso sí, lo que tienen en común todos los sistemas de clasificación en la industria es que están definidos por un código y una descripción, como por ejemplo 064439, que es el código Master Format para columnas y postes en madera. El objetivo de que esto sea así es porque trabajar con códigos evita errores de escritura. Ahora, hablando de herramientas BIM como tal, Revit por ejemplo tiene el Uniformat, que lo podemos encontrar en las propiedades de tipo de la gran mayoría de elementos con el nombre de Assembly Code en inglés o código de ensamble en español. También tenemos acceso al Omniclass, que solo está disponible para familias cargables y lo seleccionamos desde el propio editor de familias. Y por último nos podemos encontrar con el Master Format en la gran mayoría de elementos e incluso en los materiales, y que lo podemos seleccionar en las propiedades de tipo con el nombre Keynote en inglés o nota clave en español. Respecto a ese parámetro Keynote, hay dos detalles a tener en cuenta. El primero es que la clasificación Master Format que trae incluida Revit es la de 1995, por lo que está más bien obsoleta respecto a lo que te mostré ahora que era del 2018. El segundo detalle es que podemos sobreescribir la clasificación del parámetro Keynote con nuestro propio sistema de clasificación y para qué quiero hacer mi propio sistema de clasificación si ya existe muchos te estarás preguntando el motivo es que esos sistemas que te mencioné antes y los otros que existen son muy enfocados a las prácticas constructivas y terminología de los países donde se hicieron y es muy factible que las necesidades de tu proyecto no se cubran con esos sistemas de clasificación el próximo video del canal será sobre cómo utilizar el keynote para crear tu propio sistema de clasificación en revit así que suscríbete para no perderte la oportunidad de saber cómo hacerlo y verás que también es muy útil para documentar el proyecto. Si te ha gustado este video, compártelo con más personas para ayudar a difundir estos conceptos BIM. Recuerda que subo contenido muy interesante como estos dos videos de aquí. Como siempre, espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en una próxima.